Bueno, estamos acá con la gente de la Casinos en Acción, en este caso con... Sergio Viera. Bueno, Sergio, contanos un poquitito cuál es la jornada que están viviendo hoy acá. Bueno, hoy hicimos una jornada de recolección de alimentos en supermercado Melito, este, con muy buena recepción de parte de la gente, la verdad que no lo esperábamos, porque dada la situación que se está viviendo, creíamos que queríamos no a tener esta recepción. Pero re agradecido de esto porque es la forma que nosotros tenemos de brindar una ayuda por medio de... De, de la comuna, ¿verdad? Que es la que nos, nos proporciona los alimentos. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es para familias que, que nos están solicitando una ayuda. Eh, como ya sabés, nosotros, nuestra ayuda no es solamente de alimentos, sino también es de, de ropa, eh, colchones, frazadas, ropa de cama. Siempre tratamos de dar una mano en la medida que podemos y en lo que conseguimos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, es gracias a la gente. Bien, bueno, y estamos con Héctor Bufa por acá también, que es otro integrante de la Casinos en Acción, un grupo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Eh, buenos días, queremos agradecer a Melito a la, por el sorteo, por dejarnos estar acá, por, el, por donarnos los postres y por la buena recesión y la atención que nos tienen a nosotros. Y agradecer a la gente que col colabora desinteresadamente. Bueno, ha habido buen nivel de colaboración Sí, la verdad que sí, por suerte estamos todos sorprendidos Es algo que, que, que es destacable en nuestro pueblo Siempre la verdad que Juan Lacaze para ayudar y colaborar Es un pueblo muy solidario ¿Con, con qué cosas, por ejemplo, para mostrar un poco eh, ¿Cuáles son las cosas que, que, que ha traído a la gente? Normalmente lo, la mayor parte son todos los que son fideos, arroz, salsa, aceites Siempre estamos solicitando en lo posible eh, Leche en polvo que nos viene bárbaro Que solicitan mucho las familias eh, después, todo lo que son alimentos no perecederos, eso es nada. Esto que nosotros usamos principalmente para las canastas. Perfecto, una vez que de, de, uno, eh, tienen todo este material, ahora elaboran canastas y las van entregando a medida que van pidiendo la gente. Claro, vamos armando las canastas y a medida que se va solicitando ayuda a las familias, bueno, se lo va eh, dando las canastas. ¿Algún número de contacto del grupo, sea para colaborar o para de pronto alguien que necesite? Eh, sí, eh, está en la página de Facebook eh, La Casinos en Acción. Y si no, Sergio. Eh... 094-361012. Ese número se pueden comunicar eh, por medio de WhatsApp y va a tener una respuesta inmediata. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. M muchas gracias a ustedes por estar.